Entonces voy a explicar un poco uh, uh, mi, mi papel uh, en este artículo uh, sobre uh, la antropología de la noche. Pues uh, fue Horror Mono que me, me pidió uh, escribir uh, un poco uh, sobre este tema. Uh, pues uh, hace uh, como cinco, cinco años atrás que, uh, que empezaron a, a escribir uh, este artículo. Y uh, entonces uh, uh, lo que les interesaba era uh, uh, tener, digamos, era construir el nuevo tema de, uh, de, la, de la antropología uh, sobre la noche. Y entonces uh, uh, también estaban en busca uh, de, uh, de metodología y de, de conceptos. Para uh, estudiar uh, este tema de la noche. Y entonces, uh, uh, en este grupo uh, hay uh, varios uh, represent representantes de varias disciplinas uh, que, uh, que trabajaron juntos para ver uh, cómo, uh, qué metodología uh, tienen para uh, estudiar uh, la noche. A, a un nivel antropológico, antropológico, entonces la perspectiva era uh, uh, pluridisciplinar y uh, entonces hay, hay varias uh, perspectivas uh, en, en este artículo, pero uh, en, mi, uh, en mi parte uh, o lo que me pidieron a mí y por qué Uh, eran, era uh, ¿por qué me pidieron digamos, de, de uh, uh, participar ahí? era uh, más que todo porque uh, yo uh, uh, trabajo sobre corpus uh, es que siempre estoy uh, uh, construyendo corpus en, en, uh, en, en idioma yucuna y en situaciones reales entonces uh, horror mono Uh, que es uh, una uh, uh, lingüista y antropóloga francés, francesa. Uh, cuando me conoció, ella, ella vio uh, muy bien que, que yo tenía cantidad de, de, de informaciones y de datos que le podía servir uh, sobre este tema. Uh, la mayoría de los participantes uh, allí, uh, pues... Uh, son, tienen una experiencia uh, larga uh, de, de trabajo que no es que, que, que, uh, uh, que a veces no es únicamente uh, trabajando sobre la noche uh, pero tienen uh, bastante experiencia de campo entonces recopilaron datos uh, para escribir este artículo uh, y están buscando una metodología cuál metodología se pod se podría utilizar para trabajar únicamente sobre el tema de la noche. Bueno, eso es, uh, la, la, digamos, la manera como ellos trabajan en mi, en mi, uh, en mi, uh, uh, en mi colaboración yo trabajo un poco, dist, uh, un poco diferentemente porque, uh, como yo dije, yo recopilo corpus y como uh, el, uh, el corpus es, es, digamos, uh, uh, que trato de, de recopilar lo más posible de, de corpus en idioma uh, en diversas situaciones, pues claro que hay también cosas sobre la noche, como podría, uh, uh, como podría haber uh, cosas sobre otro, uh, cantidades de otros temas. Pero uh, como también uh, trabajo, uh, por ejemplo, con uh, grabaciones o con filmaciones, y, con, y también hay textos traducidos, uh, más el estudio de la organización sociales uh, como yo hice en mi, en mi tesis de doctorado, pues claro que tenía que haber cantidades de cosas sobre la noche. Entonces, uh, uh, ahora uh, uh, pues estoy escribiendo un libro uh, completo sobre la noche uh, para uh, este uh, grupo de trabajo. Era más que todo porque tenía cantidades de, de datos que Horomo me, me pidió participar ahí y que también porque mi, yo este, este, estos datos nos podían ayudar a, a, a conocer cómo los indígenas yukuna piensan la noche, qué es para ellos la noche. Y eso es lo que voy a presentar ahora porque en este artículo pues... Uh, cortaron mucho, sí, sí, la, el, el, lo, la, digamos, el artículo que yo había entregado, lo cortaron uh, mucho. <risa> y yo, yo estaba un poquito bravito sobre eso, pero bueno, uh, uh, está bien, voy a publicar uh, en, en, en, en mi libro ahora. Tú estás preparando un libro sobre la noche. La, de la noche uh, de los, según los yukuna. <risa> Uh, bueno, uh, después uh, vamos, podemos uh, uh, regresar sobre, sobre eso. <coughs> bueno, entonces, tenemos que avanzar un poco para entender un poco los yukuna. Uh, <coughs> bueno, estos mapas es para recordar un poco uh, dónde viven estos indígenas. Bueno, uh, en, en el idioma yukuna, uh, ¿qué es la noche? Se dice Nati Lapi. Uh, si yo pregunto a cualquier indígena yukuna, por ejemplo a una mujer, ¿qué, qué es la noche? Uh, pues ella, digamos, no, casi no va a querer uh, contestarme. Uh, eso es una pregunta, uh, para quedar serio, uh, se tiene que preguntar a una, un anciano. Y un anciano eh, serio, que no le quiere engañar, que no le quiere robar su plata, por ejemplo. Si usted es antropólogo en el campo. ¿eh? Y eh, los, eh, digamos, es una cuestión eh, muy, eh, eh, muy profunda. Y entonces, eh, un curandero, bueno, eh, yo voy a, a, a ver un curandero, y para explicarme eso, él no me puede explicar eso de día, tiene que uh, uh, explicarme eso de noche, porque estas cosas serias uh, se, se explican uh, bueno, de noche, según ellos no se puede, es decir, eso hace parte de las reglas sociales, como ya he hablado mucho, ¿eh? uh, de las reglas sociales en estas en esta cultura, uh, hay para, para enseñar uh, cosas importantes y serias se tiene que explicar de noche. Bueno. Y en, en la, la maloca, porque la maloca es como, digamos, la universidad, ¿eh? según estos indígenas, es allí que se tiene que enseñar las cosas serias, que se, que se va a aprender la, la, la mitología o, lo, o la brujería. Eh, bueno. Y también se tiene que sentarse sobre un etapa, en español le, le traducen como pensador. Es un banco uh, pequeñito de, de 30, 30 centímetros de, de alto, no se sienta así, y va a escuchar para anciano. Y uh, también es, muy, es indispensable de compartir la, la, la mamiada como ellos dicen, es decir, la coca, a masticar. Sin coca, no se puede aprender, no se puede enseñar, no se puede estudiar, nada. Y también porque mientras que uno mambia la coca, va a estar en relaciones con los ancestros, con las divinidades. Y ellos también vayan a participar, digamos, ellos creen que cuando uno mastica la coca, Uh, está con, invitando a las divinidades y estas divinidades le escuchan a uno y entonces si dice cosas malas, estas divinidades le van a castigar. Entonces es una cosa muy seria. Uno no puede no puede mentir cuando uno está hablando de noche uh, man, uh, masticando la coca. Y, uh, y uh, la, la explicación de la noche tiene que pasar por la narración de un mito. Uh, no se puede explicar así como yo estoy haciendo para estos indígenas. Uh, no tiene sentido de, de, de hacer un curso sobre la noche. Todo se explica por medio de la mitología. Entonces vamos a ver un poco de, de mitología. Uh, la noche, se, uh, según los Shukuna, uh, se... Se, uh, se explica el origen de la noche más que todo en uh, el, el mito de origen del mundo y uh, este mito de origen del mundo es muy largo para contar eso uh, uh, se necesita una noche entera o varias noches y a veces uh, un curandero puede estar sentado así y a pasar toda la noche narrando únicamente este mito. Hay como uh, 16 episodios y entonces uh, se explica las condiciones previas a la, aparición, a la aparición de la noche, es decir, qué había antes de la noche. Se explica también las palabras que definieron sus efectos o su influencia, es decir, las palabras mágicas que programaron uh, los digamos, los efectos o el poder de la noche. Se explica también los actos que hicieron aparecer la noche, como apareció, que hicieron uh, los seres míticos y las sustancias que, con cuales la noche fue creada. Y también los efectos de la aparición de la noche y las acciones amplificando y reduciendo sus efectos. Es decir, en la brujería hay cosas que pueden uh, reducir o amplificar uh, la, la influencia de la noche. Bueno. Entonces, para resumir un poquito este mito, uh, después de haber creado el mundo... Los Caripulakena son muy importantes, son los dioses, cuatro jóvenes que crearon el mundo. Fue como una experiencia que hicieron ellos, ellos trataron de crear un mundo entero. Y, pero este, en este mundo faltaba todo, entonces no permitía todavía la vida en sociedades y entonces bus, buscar, buscaron la manera de conseguir lo que falta, por parte de los viejos, a veces robando o sino comprando, es decir, con coca, intercambiando con el saber, uh, uh, con, con coca. Y así consiguen, por ejemplo, la, la, la, la, la maloca, es decir, uh, todo el saber para construir una maloca, uh, por parte de Hei Chu, que, quiere de, que es uh, la divinidad, que quiere decir el cielo, y es también así que reciben la noche, la API, uh, por parte de Tapurinami, uh, que es el maestro de los sueños y también el maestro de la noche. Y entonces, en, en, uh, para hacer, digamos, mi investigación, yo tengo un corpus uh, grande, digamos, todo el mito de... de, de uh, de los Caripulakena, que es el mito de origen del mundo, y yo, yo uh, con un, un digamos, uh, buscando, por ejemplo, con uh, la, la, con word, ¿no? se, se hace una búsqueda de palabras, se va a encontrar todos los sitios donde se, se ve la palabra noche. Bueno, uh, por ejemplo, aquí de noche, uh, ahí. Uh, la enchu caja la inshu es, ta, es cuando empieza, uh, es decir, yoru, uh, uh, uh, uh, uh, la oscuridad, cuando empieza la, la oscuridad, Yor. bueno, y entonces la pichami uh, ya es medianoche, todas estas palabras clave yo busqué en, en, en mi corpus, entonces te, tenía que, que pararme ahí a, a ver, Aquí dicen en, en, este, en, este, uh, en este mito, uh, cada vez que encuentro esta palabra. Pero sorpresa, antes del episodio uh, donde se crea la noche, ya hay noche. De noche se sentó con ellos. Uh, en, el, en, digamos, en los primeros episodios antes de la aparición de la noche, hay un, hay un episodio cuando los cuatro eh, jóvenes tumban árboles para su tío Hechu. Uh, entonces, van a, para organizar esta, esta tumba de árboles, uh, van a hablar con el viejo y ya se sientan de noche. <risa> bueno, uh, y lo que es interesante a, a, ahí es que se va a ver todo cómo, uh, cómo se organiza una noche. Es decir, hay irregularidades Un, momento, un momento. Sí. Hay, uh -huh. Y la es la, la, la, la, la, pichami. Pichami. la Pichami? Literalmente la Pichami, ¿qué quiere decir? La Pichami, uh, uh, después de... La Pichami quiere decir... Uh, uh, quiere decir... Después uh, es, quiere decir uh, Yonaka. Pero, entonces, Yonaka, pero... Entonces, por ejemplo, cuando comienza la oscuridad, eso todavía pues, se puede medir. Es la primera pero, parte. a medianoche? ¿Cómo está midiendo el tiempo? Eso vamos a ver después, Ahí vamos a ver después. Uh, tienen la palabra la bichamí que empieza, es decir, cuando, cuando uh, es, de, es decir, uh, bueno, uh, ellos miden el tiempo uh, de día con el sol, es decir, se levanta, bueno, como cualquier sociedad, y, y, uh, y, uh, y baja, bueno, y según ellos, el sol pues hace la, la vuelta regresa bueno, y entonces uh, según, él, según ellos uh, él empieza la pichami cuando el sol es, está, empieza uh, y, oh, por ahí está uh, el, uh, el, el este yo no sé dónde está el este aquí, aquí es este, este este para acá este para acá sí, bueno. entonces según los yukuna bueno entonces el, el uh, Sí, uh, este, bueno, sí, entonces se acuesta por allí al occidente sí. y entonces hace la vuelta. Y entonces, cuando después siga para, para salir de este lado, empieza a, a, a, a, a, a, a, a subir otra vez. Cuando empieza a subir otra vez, toda esta parte se llama la pichamí hasta, uh, hasta mediodía. Hasta mediodía. Entonces, desde medianoche hasta, medio, hasta mediodía es la Pichami y la ichu es, al, uh, es al, al, al, al revés, es decir, de, de mediodía hasta, hasta medianoche. ¿Y esos dos hemisferios están divididos por algún simbolismos positivos y negativos o no? no. Uh, pues la noche uh, siempre, porque la, la noche es peligrosa, como vamos a ver. Ajá. Entonces es, vamos a explicar un poco con por qué es peligroso. Bueno, uh, únicamente aquí para ver que ya hay noche antes de la aparición de la noche. Y eso en, yo tengo uh, dos versiones de, de este cuento de origen. Entonces, uh, una versión que dura 11 horas otra versión 6 horas y siempre en los episodios antes de, de la aparición de la noche se ve noche uh, porque no hay manera de organizarse uh, según los Yukuna uh, sin organizarse como hoy en día es decir, para enseñar cosas o para programar cosas uno tiene que hablar con el, con el viejo uh, de noche y sentarse Vamos a y entonces, hay regularidades Bueno, sí. Para no te Sí, sí. Me llama la atención que dijiste que antes, en el, antes de la creación de la noche, ya existía la noche. Pues... O sea, una cosa es oscuridad y otra cosa es la noche. Noche es una categoría y la oscuridad es otra cosa, ¿no? O sí, sea, vamos a ver también la oscuridad. Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Qué sí, es la oscuridad que... para ellos? Ajá, ver, es como, es como un, una, un pedazo de noche. Sí pero uh, entonces y estos, yo yo nunca me había llamado la atención este este este, uh, este fenómeno la próxima vez que voy al campo voy a, <risa> voy a, voy a, voy a preguntar pero hay un, es paradójico ¿eh? sí. uh, y estos indígenas tal vez no, no se dan cuenta uh -huh. uh, bueno. porque no hay manera de, de digamos de explicar una historia sin noche, porque todo tiene que ocurrir como hoy en día. Bueno, entonces se ven los, las regularidades uh, que hay en cualquier mito y, en, y que también en la realidad. Es decir, cada noche tiene uh, generalmente los mismos uh, actos en el mismo orden. Primero ir a bañarse, uh, bueno, cuando uh, empieza la oscuridad. Después uh, comen torta de cazabe y salsa de yuca. Uh, entonces es el orden uh, cuando comen. ¿no? Después beben cerveza de yuca y después de, de comer mastican la coca y, y se sientan entre hombres para conversar. Después van a dormir uh, y se levantan y de nuevamente van a bañarse. Eso siempre ocurre en este orden. Es el encadenamiento básico de toda noche ordinaria. Uh, bueno. Otro episodio, el incesto de Luna, con, de la Luna. Uh, bueno, yo le, yo le llamo Luna, con su hermana uh, Ma, uh, Malanilla. Bueno. Uh, Todas estas palabras uh, en negro, bueno, so, son... Uh, es, es, es por donde busqué en, en mi corpus ¿eh? Bueno, eh, entonces eh, voy a explicar un poquito el, el episodio eh, es eh, la, la hechu eh, que vimos antes tiene un hijo eh, que, que se llama luna eh, y eh, una, una hija y uh, los, uh, los Karipu Lakenas, uh, fueron a, a tumbar para él. ¿eh? Y entonces uh, pidieron a... Y, uh, Luna, que es el, el hijo de, de, de, de Chu, también los ayudó. Bueno, pero uh, un día, uh, este este uh, Luna, Keri, en Yomayokuna, pues uh, estaba, digamos... Uh, en, en, en el monte, jugando solito, como, como dicen, ¿eh? haciendo cosas ses, sexual solito, y malanilla le, le, le vio, entonces le, propon, le propuso uh, hacer, uh, hacer el amor con él, y después de eso, todas las noches, Keri uh, este, uh, querí, quería uh, seguir con ella, entonces venía en su hamaca para tratar de hacer el amor con ella. Pero ella, pues, se, digamos, se cansó de eso. Y entonces dijo a su, ma, a, a su mamá, a, a, a, ella dijo, mamá, ¿quién es que viene a molestarme? Viene a acostarse conmigo de noche. Bueno, otra vez vemos que hay noche antes de la aparición de la noche. Bueno, aquí, allí se ve también otra... Uh, otra regularidad o otro fenómeno que, que siempre uh, pasa uh, en la sociedad yukuna, es decir uh, los, los yukuna conceptualizan uh, el hecho de ir a, a, a, a ver una mujer para hacer el amor como una como molestar. ¿No? Bueno. Y uh, siempre pasa así, uh, es decir, se puede, uh, puede ocurrir en la maloca, es decir, cerca de los demás. De, lo, de la familia, porque en la oscuridad no se ve uh, nada, y entonces uh, primero el, el hombre aborda a, a, a, la, a la mujer tratando de entrar de entrar en, en la hamaca y después buscando la manera de hacer el amor con, con ella. Bueno, siempre eso ocurre hoy en día también. Bueno. Uh, bueno, y después de eso, bueno, para seguir con este cuento, uh, ella le va a e echar uh, pintura de noche uh, sobre la cara este, a este uh, Kelly. Y entonces, to uh, después, todo el mundo va a saber que es él que, que iba a molestar a la hermana. Entonces fue una, una, uh, una algo uh, muy... Uh, muy difícil aguantar para él una vergüenza, y entonces él se mató solo. ¿Mm? Bueno. Uh, otro episodio, el serpiente que mató al hijo de los caripulakenas. Los Karipurakena Ken, Karipura se crearon un hijo única, cogiendo su sombra. Busquieron su sombra y lo cogieron como algo material y de eso formar, formaron a un nimito. Bueno, antes de la noche. No se sabe cómo, pero sí si lo hicieron. Bueno. A mí lo que me interesó fue que la, la noche o la sombra se, conceptua, se conceptualizan como algo material que se puede uh, manipular. Uh, entonces, uh, la sombra es manipular y transformar de la misma manera que una cosa material, como si fuera un polvo o un líquido, amarrado a todo animal, animal o objeto. Entonces, yo digo que es una teoría indígena de la materialidad, de la sombra y de la noche, que vamos a, a, a ver en los otros episodios. Y en, y en otros mitos también se, se encuentra eso, y en la, la, las oraciones. Entonces, la, la noche o la oscuridad como un polvo o un líquido. Uh, después, la, la primera maloca construida por los calipulakena, bueno, ellos van a pedir a, al viejo Hechu la manera de construir una casa. Sí. Otra vez, para recibir esta enseñanza, uh, esta enseñanza, tienen que uh, uh, uh, uh, escuchar de noche. Entonces, claro que uh, se ve eso. Bueno, y se ve también otra vez, las actividades de noche, masticar la coca y sentarse entre hombres para conversar y compartir el saber de los mitos, oraciones y cantos. Eso se tiene que hacer de noche, entonces claro, se, se ve eso, entonces se observan estas regularidades, es importante apuntar eso. Ahora sí, vamos a ver el episodio de la aparición de la noche. ¿Cómo se creó la noche? Entonces, en el mito en este mito se describe explícitamente las condiciones que existían antes de la aparición de la noche. Y entonces, son condiciones que marcaron el inicio de la noche. Y también se ven las cosas, los actos y las palabras que crearon y programaron la noche, según los objetivos buenos y malos de los protagonistas. Vamos a ver este episodio, que es el más importante. Bueno. Uh, entonces, Lahmuchi, que es el menor de los cuatro Karipula Kena, uh, uh, él dijo a los, a los otros Karipula Kena, para nosotros es siempre el día, siempre vamos, a, siempre vamos a seguir viviendo así de día. No hay ni noche, ni oscuridad, ni sueño, ni descanso. Siempre vamos a seguir así. No, primo, no está bien. Con nuestra tía pasamos todo el tiempo preparando nuestra comida. A ir a buscar yuca, a tostar las, la, las tortas de cazaba de nuestra tía y sin medida. Entonces ahí se ve que el, la condición eh, premia que, que siempre, eh, eh, digamos, eh, la, eh, que es siempre de día, pues se ve como algo malo, es desvalorizado. Entonces, ¿qué vamos a memorizar aquí, ahí, de, de esta uh, parte del mito? Que uh, uh, los Kalipurakena los nos informan sobre las propiedades, o sobre una propiedad del mundo antes de la aparición de la noche, que es siempre de día, siempre hay luz. Bueno, es decir, uh, to, únicamente... Uh, únicamente el día uh, segundo el narrador indica que la noche la oscuridad o el suelo y el descanso no existe pero sí lo, lo, lo conceptualizan pero no, no existe y los caripulacenas dicen que eso uh, no, está, no está bueno entonces hay la, de, bueno, la desvalorización y también que se come todo el tiempo y sin medida. Entonces, uh, allí gastando la, la comida de, de, la, de, la, de, la, de la tía, otra vez algo desvalorizado. Y pasando el tiempo caminando. Entonces, son cosas que, que, que no está bueno. Que se tiene que cambiar. Y entonces describen un estado del mundo que les gustaría para resolver uh, estos problemas. Un mundo donde se podría comer con medida, bueno, es decir, al revés, lo que, lo que ellos quieren. Y sentarse para... Uh, un mundo donde se podría sentar uh, para hacer brujería uh, durante la oscuridad. Por último, se, inter se interrogan sobre el lugar... ¿Dónde se podría encontrar uh, es la noche, la oscuridad y el sueño? Bueno, ahí se ve otra vez la teoría indígena de la materialidad de la noche. Uh, es, es decir, la, la noche se conceptualiza como, como una cosa que se puede ir a buscar. Pero ¿dónde está la noche? Uh, y también eso uh, en, uh, en idioma yukuna, para para decir uh, uh, yo yo, uh, yo no puedo encontrar una cosa literalmente los indígena en el idioma yukuna se dice no hay lugar donde encontrar esta, una, esta cosa no hay lugar donde es decir uh, es la única forma uh, para decir uh, no se puede uh, bueno, entonces, ahora vamos a ver las palabras mágicas que, que, crear, uh, que determinaron los efectos de la noche, es decir, que programaron la noche. Bueno, entonces uh, los uh, los cuatro uh, jóvenes hablan al, al viejo, al maestro uh, del sueño y uh, le piden, bueno, cuando le, le encontraron ¿a? porque fueron a, a buscar donde, donde vive este maestro de la noche, bueno, por fin lo, lo encontraron, entonces allí uh, le pidieron la noche pero el viejo uh, no, no quiere entregar eso uh, primero no quiere bueno, entonces uh, el viejo con, contesta, cierto uh, mis hijos, pues cierto, quieren la noche pero la noche y el sueño son malos, les pueden matar, es peligroso de dormir todo el tiempo, uh, algo los pueden sorprender de noche, a partir de allí uno duerme para siempre, no, al, no amanece, por eso ciertas personas mueren de noche uh, y no amanecen, todos vamos a morir un día y allí y no, amaneceremo, no amaneceremos, así había pronunciado estas palabras. Bueno, uh, el narrador cuando dice eso, aquí uh, que el Imacá y él dice que el viejo cuando dijo que, que la noche es peligrosa, es con esta palabra que, que, que dañó la noche. Es decir, que, que, la, que hizo que la noche sea peligrosa. Uh, es decir, que... que uh, que transformó la noche de uh, para que sea mala. Entonces, hay una hay oposiciones entre dos tipos de palabras de las divinidades. Por un lado, las palabras de los Karipurakena, que, uh, que buscan efectos buenos de la noche, uh, comer con medida, sentarse para pronunciar uh, las oraciones de protección, vemos en estas uh, secuencias de, de, de, del mito. Y por otro lado, el maestro de la noche que enuncia uh, palabras de maldición, para que sea mal. Entonces dice que va a facilitar el ataque de una entidad mala, va a hacer dormir a alguien para siempre. Y, uh, como yo dije, el nadador uh, sa uh, explica que es con estas palabras que dijo el viejo que, que es, uh, cuando dijo que, es, que le, le, le puede matar allí, él daño la noche, él la, la transformó uh, la noche para que sea mal. Bueno, uh, entonces ahora vamos a ver con qué materia Uh, se creó la noche. ¿Con qué cosa? Uh, bueno, entonces por fin los, uh, los cuatro, uh, cuatro uh, caripulacena, caripu uh, como habían traído uh, coca, uh, lo entregaron al viejo y el viejo por fin le recibió y bueno, le, uh, le entregó la noche. Eso siempre, tradicionalmente, siempre es así. Un viejo que... Uno va a ver un viejo para que le enseñe un, un cuento o una oración. Uh, siempre al principio no quiere uh, contar nada. Dice, pues vaya no me importa. Bueno, pero después si uno le da coca, uh, bueno, ahí, bueno, vamos a sentarnos. Bueno, listo. Bueno, uh, y entonces en su bolsa uh, el viejo tenía uh, sueño bajo la forma de, de, de pepa de unas frutas una era grande como una nuez de puy uh, uh, es, un, es una, una palma uh, utilizan las hojas para uh, hacerlo para tejar lo, los, los, uh, los techos bueno. y otras uh, eran, uh, otras pepas eran más pequeñas sacó todas las pepas que tenía en su bolsa y las amontonó dijo eso es el sueño, la noche y la oscuridad uh, uh, que quiere Todo está aquí. Esta es la más grande. Es la más grande. Es grande como una pepa de canangucho. Su oración es muy larga para controlarlo. Tiene mucha, muchas maldiciones. Enunció, to, uh, bueno, enunció toda la oración. Y después uh, dijo, eso es, durante esta noche, esta oscuridad se puede comer 20 veces entonces uh, esta, esta pepa que tenía te, tenía cantidad de, de oscuridad ahí y si se abre uh, es una oscuridad que, que demora como 10 días porque se puede comer 20 veces pero era demasiado demasiado fuerte entonces los cuatro héroes uh, rechazaron eso. después entregó otras pepas y otra vez, bueno, ahí se come 10 veces, ahí se come 5 veces, ahí se come 4 veces, hasta uh, que sea 2 veces, bueno, esta sí está buena, me, me gusta. Bueno, uh, entonces los cuatro uh, jóvenes recibieron esta, esta pepa, uh, está buena, uno come al atardecer, y a la madrugada uno tiene hambre, entonces come otra vez. Uh, bueno si sí, yo quiero esta dijo Lamche. eso es la manera digamos los indígenas yukuna uh, comen dos veces al día es decir uh, al, al atardecer y a la madrugada uh, no comen a mediodía pues uh, se entiende también porque en esta región a mediodía hace un calor tremendo mejor uh, comer y sudar al mismo tiempo <risa> Es horrible, es horrible Bueno, entonces ellos comen solo dos veces al día. Pues, uh, entonces, es esta noche que uh, cogieron. Bueno, pero el, el, el, el maestro nos dijo, bueno, esta pepa que, que tiene, no la van a abrir a, uh, ya. Regresan Regresen a, a su casa y uh, reúnen re, uh, uh, uh, van a reunir a, a todo el mundo. Uh, van a recoger también copay, uh, uh, es decir, un, unos, uh, una, unos palos especiales para uh, hacer fuego, para alumbrar de noche. Y cuando van a estar bien preparados, ahí van a abrir esta, esta pepa. Pero uh, la Muchi, que es el más joven de los cuatro uh, jóvenes, él, uh, no quiso hacer así, uh, y, y ahí uh, dañó uh, la noche, uh, bueno, a medio camino, él quiso uh, asentarse uh, y, y dijo, bueno, esta, esta pepa es muy pequeñita, ¿cómo va a, a, a tener una noche que va a tapar todo el mundo? No se puede, yo quiero mirar adentro, y los, los demás lo dijeron, no, no, no, no, Uh, el maestro nos dijo de, de regresar a la casa y de, ab y de abrir esta pepa, pero bueno, él no quiso hacer, y lo, lo, lo abrió, abrió la pepa y, uh, uh, y entonces sonó tín", y la oscuridad se esparció de, de una vez. Uh, allí se ve uh, una manera muy particular uh, de, de pensar la noche, porque uh, la noche se piensa un poco como, como digamos, que algo que tiene la, la forma de la, de la luz, porque se puede, se, se, se, se puede esparcir uh, igual como la luz, algo que, que sale de un punto y que va a, topar, a tapar todo el mundo, uh, como si fuera una fuente de oscuridad esta pepa era una fuente de, de oscuridad que podía uh, proyectar sombras en, uh, por todos lados en el mundo allí se ve también una manera muy particular de, de pensar la noche porque, uh, uh, no, digamos, la, la sombra nunca se puede uh, uh, esparcir de esta manera pero los indígenas yukuna lo, lo piensan bueno entonces eso sorprendió a todo el mundo todas las personas que, que, que habían salido para ir a pescar o, uh, o a cazar uh, pues uh, se, se, uh, fueron sorprendidos por la oscuridad y, no, y entonces y la noche las lo transformó a ellos entonces las mujeres a las mujeres uh, y todos perdieron su, su humanidad es decir las las mujeres que estaban pescando, uh, se transformaron en diablas cubároca, uh, que uh, son famosas porque uh, los yukuna dicen que comen las almas de los humanos uh, o uh, las llevan en, en su mundo. Uh, y tam, y lo, a los hombres, los hombres se transformaron en micos gigantes que llaman cubáñá, que también Uh, son, uh, son muy, muy malos. Bueno, uh, bueno entonces, la, cuando apareció la noche, apare, uh, estas personas se, volvi, se volvieron muy peligrosas. Y actúan de noche. Entonces, es peligroso andar de noche. Un cazador que está perdido en el en el, en el monte, pues uh, tiene uh, mucha... Uh, uh, muy, uh, miedo de, de encontrar estas, uh, esta, estos, uh, est, estos uh, micos gigantes y, y estas diablas ¿eh? bueno otro uh, uh, otro uh, uh, otro ser uh, peligroso son lo, los murciélagos en el cuento dicen que uh, cuando el maestro se dio cuenta que, que, que habían abrido la, la pepa y que uh, ya, uh, habían uh, uh, uh, que el mundo se había os, oscure, uh, oscurecido, bueno, él se puso bravo y quiso a castigar a los cuatro jóvenes. Entonces se transformó en murciélago y uh, los... Uh, los, uh, los cogió sus ojos bueno, eso también pasa hoy en día que los murciélagos también pueden uh, uh, arrancar los ojos de uno uh, entonces también de noche uh, los murciélagos son peligrosos y este cuento explica el origen de eso bueno, entonces la noche es una condición dañina uh, por uh, varias razones. Uh, primero, para la vista, porque de noche es imposible ver con, lo, uh, con los ojos abiertos y porque el sueño hace cerrar los ojos y porque los murciélagos también pueden llevar a los ojos, llevar los ojos. Entonces, uh, la vista ya casi no sirve de noche. Uh, la noche es también mala para la conciencia porque la noche uh, porque, uh, de noche uh, viene el sueño entonces que, que le puede llevar por un tiempo uh, las almas entonces pierde la conciencia de noche y también uh, la, la noche es mala para la vida porque uh, Uh, la primera aparición de la noche creo entidades malas que le pueden matar a uno ¿Sí? porque de noche es, es difícil de defenderse porque no se ve nada uh, bueno, eso era de, uh, sobre el mito después uh, vamos a ver las oraciones uh, unas, unas preguntas sobre este mito antes de pasar a otra cosa uh, muy distinta. Mencionan el aspecto de las diablos. Sí. ¿Qué forma física tenían las diablos? Uh, bueno, uh, forma física. Uh, forma física. Uh, ¿forma física? Uh, yo, yo no sé porque nunca vi una. <risa> Pero uh, no, no, lo único que yo sé es que uh, lo, uh, uh, los. Uh, es que. Uh, según los curanderos viven uh, adentro de la tierra, hasta el centro de la tierra. Uh, pero la forma uh, son como como cualquier mujeres hermosas, pero le pueden robar uh, uh, uh, el alma de uno. Y, uh, y dicen también que, uh, que a veces... Uh, un hombre que regresa así del monte uh, pues, y que se volvió uh, uh, chamán o brujo de un día al otro, uh, pero que parece muy uh, digamos muy, uh, muy raro, dicen, que, que es porque la, estas uh, diablas robaron su alma y se transformó así. Y, pero está peligroso este este brujo. Pero si uno uh, se puede transformar así de un día al otro. A tener poderes. Bueno, así dicen los su. La noche pues siempre carga este, elementos negativos, pero a no, veces se ve antiguo, ambiguo, ¿no? Sí, ah, sí. Un... Es, decir que, sí. sí. es decir que al fin del, de, de, de este episodio, los Karipula Kena manejaron la noche para poder hacer también algo bueno con esta noche. Uh, pues no, no hubo tiempo para presentar más de, de este uh, episodio sobre la noche, pero uh, lo, que, lo que también es interesante es que, uh, bueno, uh, entonces uh, voy a explicar un poco más. Uh, el maestro de la noche transformado en murciélago robó a los ojos de, de los Calipulaquena menos a la el menor, porque él se, se había escondido uh, había protegido sus ojos y uh, alcanzó a recuperar los ojos de, de, de los demás uh, Calipulaquena y los devolvió y después de eso uh, uh, pasaron a uh, el resto de la, digamos, toda una noche, hasta, uh, para que la, la noche se termine. Es decir, ellos trataron, trataron de manejar la noche para poder acabar con esta noche, porque si no podía demorar uh, tiempos y tiempos, uh, haciendo la oración que había enseñado el maestro. Y se transformaron también uh, en varios animales, insectos uh, y uh, también uh, uh, micos de noche y uh, uh, uh, bueno uh, y, sí, varios animales y cada animal uh, tiene un, uh, un grito de noche y uh, entonces cada, cuando se oye un grito de tal animal pues se sabe que es tal hora. Y, uh, y eso, uh, uh, así se explica el, el origen uh, de, de, de estos uh, animales de noche. Y entonces, uh, los yukuna no necesitan reloj de noche, porque únicamente escuchando uh, los gritos de cada animal de noche, cada animal nocturno, pueden saber la hora. Entonces, por eso puede decir medianoche. Sí, es, sí. Ah, sí, y también a medianoche, sí. ellos no sé cómo, pero ellos escuchan el tim, es decir, cuando uh, la mucilla, el menor, abrió la, la, la pepa, sa, sacó, uh, sacó el nexo, eso hizo, hizo tim, y yo no sé cómo, pero me, me dijeron uh, los, los, uh, los curanderos que ellos escuchan tim a medianoche, pero no es un animal. Yo no sé cómo. Otra cosa, uh -huh. por ejemplo la noche está ligado con el inframundo. Sí, ajá, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y aquí? Uh, pues sí. allí también, porque los las cucuayoka uh, que vimos antes, ellas viven al centro, al centro uh, de, de la tierra. Y también los micos gigantes, ellos también salen de la tierra. Y cuando llevan el alma de uno, pues claro, lo llevan adentro de la tierra. Uh, sí, hay es es si sí el no van ahí los muertos, uh, los muertos, uh, uh, no, los muertos, uh, bueno hay diferentes clases de, de muertos, es decir uh, normalmente uh, un, uh, un uh, bueno un, un muerto que, que tiene una mal que, que fue uh, que tuvo una maldición pues va, va, a quedar, va a quedarse uh, en, este, en este mundo o también puede ser llevado por estos llaves al centro de la Tierra. Pero normalmente un indígena yukuna que, que, uh, uh, que puede ir normalmente a, a, a, a, al mundo de sus ancestros, él sí va a ir a, a, digamos, en dirección del cielo, va a, ir a, a los mundos que están en el cielo. Depende uh, sí, qué tipo de encuentro de es. Ahora vamos a ver uh, las oraciones. Los ¿Sí? Ah, sí, Ajá, sí. Una pregunta. Me interesa mucho el número cuatro de, de los héroes. Sí. Sí. Estos cuatro números ¿qué, sabe usted qué, qué significa. Uh, o sea, pues hay, hay, hay uh, o, o de tiempo? bueno hay, hay antropólogos que dicen que tiene que ver con los cuatro pilares uh, de, de la maloca bueno uh, yo no sé eso es una interpretación ¿no? uh, pues a mí los indígenas no, no nunca me, me, me, uh, me, digamos, me, me han eh, hablado de porque son cuatro, en, digamos, en otras tribus al lado pueden ser tres o, o cinco, Ajá. Uh, para mí no... Uh, pues para Karadimas, que es otro antropólogo francés que, uh, que trabaja sobre los Miraña, que son vecinos de los Yukuna, pero hablan un idioma muy distinto, este, este, uh, este hecho que son cuatro o sea, es muy importante. Uh, y para él son cuatro micos. Bueno, y él ve cuatro micos en, en todo, digamos, en muchas cosas de arqueología. Él se llama Dimitri Karadimas. Él estudia los mil años. Pero, pues yo, yo, no, yo no sé. Yo no sé. No, no quiero hacer, de, digamos, sobreinterpretación. Yo no sé. Bueno. Uh, oraciones de noche los indianas dicen siempre curaciones entonces sí, uh, ya vimos, los que, que vinieron a, a, a la ponencia que hice antes uh, en el manbiadero, sobre el manbiadero de noche uh, en la película digamos en la video vimos uh, uh, oraciones entonces uh, los viejos se, se sientan uh, mastican la coca y, uh, y, uh, uh, uh, y uh, bueno estas oraciones pueden ser muy largas para uh, bueno hay cantidades y uh, la mayoría son largas ahí vamos a ver distintas oraciones por ejemplo el hechizo de los espectros es, es decir, uh, uh, cuando uh, se murió alguien, uh, digamos, de manera violenta, fue uh, ases, asasina, asesinado, por ejemplo, él va a quedarse como un espectro, como un, uh, y no va a poder ir a los mundos uh, de arriba, él va a quedarse allí y tratar de, de, de vengarse. Entonces hay un hechizo, es decir, brujería, en contra de este espectro para que se vaya lejos. Es como controlar a este espectro para que no haga daño. Otra oración es una oración de neutralización, neutralización del veneno de los serpientes. Cuando alguien fue mordido por una, una culebra, hay también una oración para enfriar uh, el veneno es decir, uh, para que no sea tan fuerte y otra oración es oración de la tierra es decir, para uh, en prevención de, de uh, uh, digamos uh, cat cat uh, catástrofe natural o cosas uh, uh, malas de, de, del medio ambiente entonces, hay para que, digamos, que no llueva uh, tanto, que no, hay, que no haga tempestad, cosas así. Entonces, ellos cada año hacen una oración de la tierra como para uh, manejar el mundo, para reorganizar el orden del mundo. Y, uh, y esta oración es muy larga. bueno Entonces, un pequeño, uh, una pequeña parte... es un poco difícil a, a, a, a traducir y a explicar porque es un, un uh, uh, bueno por eso hay tres columnas yo hice tres columnas una que es uh, en, uh, en, uh, en, uh, bueno en idioma yucuna así como me contó el, el, el curandero entonces a veces hay una explicación eso es la explicación de, de Uh, ah, no, no, no, mentira. Uh, no. Eso es, uh, hay, hay varios versos, es decir, varios tipos de frases en, en, en las oraciones. Hay tres. Hay oraciones que son uh, or, uh, uh, or, uh, uh, palabras de poder, es decir, uh, con estas palabras el curandero va, va a tratar de, de actuar de actuar de, de tener una influencia directa uh, sobre algo allí sobre un espectro. Entonces él le va a decir, uh, de, de este suelo, el suelo es considerado como el hermano del cielo, es decir, un, un plano uh, paralelo al cielo, pero también que es una divinidad el, uh, que es el hermano del cielo. Entonces, de este suelo, tú bajas uh, espectro de ancestro Kari. Ahí uh, uh, el curandero se dirige al, a un espectro. Entonces, se, se, se piensa cualquier espectro como, uh, un, uh, como espectro del ancestro Kari. ¿Por qué? Porque Kari fue el, el, prim, el primer Yukuna que se murió y que reapareció como espectro entonces cualquier espectro que haya en el mundo es como una copia de, de este espectro del ancestro cari entonces se tiene que nombrar así cada vez uh, en, en todas las oraciones uh, se, uh, uh, se tiene que nombrar una entidad nombrando la, la el, el ancestro o el primer ancestro de esta entidad porque cualquier, digamos, cual, cualquiera digamos cualquier entidad es una es un representante de, del ancestro. entonces cual, cualquier espectro es un, un representante del espectro uh, del ancestro cari entonces así se le va a, a, a nombrar cuando cuando se hace esta oración un poco completo Uh, bueno entonces eso es un tipo de frase uh, que son yo digo que son uh, palabras uh, performativas o palabras mágicas porque es hablando con uh, digamos, y, uh, explicando el acto que se va a hacer el acto es decir uh, tú bajas es diciendo tú bajas que el espectro va a bajar entonces, es una palabra performativa. Hay que recordarse del concepto de performativo de que, que viene del filósofo uh, Jean Lancho Austin. Austin. Es un concepto muy importante en estudio de, de, de los actos de habla. Speech acts. Es muy importante. Entonces, bueno, eso es un primer tipo de palabras. Bueno, otro tipo de, de palabra es, uh, bueno, uh, eso también es, hace parte del mismo, uh, digamos, de, de, la, de este tipo de palabra, porque allí se va a decir, bajo estos rayos del sol, del atardecer, entonces, allí se va a nombrar, uh, se va a nombrar el fin de la tarde. Es decir, el espectro uh, a, a la tal, empieza a aparecer a la tarde. Entonces se va a nombrar uh, primero el, el espectro que aparece uh, a, las, digamos, a las seis o a las cinco y media de la tarde. Es un primer tipo de, de, uh, de espectro. Y después se va a nombrar, uh, entonces se nombra dos tipos de, de, de noche. Hay, uh, hay el noche del fin de la tarde, digamos atardecer, y hay, uh, y hay uh, el otro que es del principio de la noche. Entonces corresponde a dos horas. Cada uh, especie de, digamos, especie de, uh, de noche tiene una, una, un ancestro distinto. Allí está uh, el nombre de la, de la, del ancestro del Wiliwajna y aquí está el ancestro de, uh, de la oscuridad digamos a las seis que se llama tapurina tapurina y acá quiere decir oscuridad pero es una palabra uh, es una palabra muy particular de, los, de las oraciones marena quiere decir atardecer bueno, uh, bueno entonces hay, eso es muy distinto aquí y acá a, allí se ve Únicamente el nombre de un tipo de noche. Y ahí, es, y, bueno, entonces cuando se nombra la noche, se tiene que nombrar el, uh, el ancestro, dar el nombre del ancestro. Uh, primero el nombre del ancestro y después uh, la, el sustantivo que califica lo que se va a nombrar. Entonces es el altar de ser. De, de, este, de esta persona y después la oscuridad de esta persona aquí son, allí son puras, puros nombres y allí eh, son ahí se va a, de, a dar una descripción entonces rayos de colores de tapurina rayos rojos de tapurina entonces Allí un tipo de, de frase, aquí son otra clase de frase, de frase y aquí otra frase. Son, hay tres. Aquí son palabras uh, mágicas, donde se quiere, se quiere dar un efecto. Allí son únicamente uh, para nombrar la entidad. Y allí es para dar una descripción de la entidad. En cualquier oración se encuentran estos uh, tres tipos de versos que tienen una, digamos, una organización gramatical uh, muy particular cada uno, cada una, uh, que son muy distintas. Pero es un poco difícil porque ahí vemos únicamente eso. Uh, cuando tenemos la habitud de, de ver uh, otras oraciones, uh, se entiende mejor. Ahí uh, conceptualizar lo que es la oscuridad de la, digamos, la noche del atardecer y allí otra clase de noche, que es la noche, digamos, de las seis, pues es un poco abstracto, entonces es difícil de entender. Pero para cualquier animal, también tiene esta manera de nombrar, dando el nombre del ancestro y con qué digamos, calificativo se le va a nombrar. Y también será una descripción. Entonces, si es un, uh, por ejemplo, un, uh, uh, un puerco de monte, entonces se va a dar una lista de, la, los, uh, digamos, de toda la descripción de este puerco de, de monte que tiene una, una cara uh, como cuadrada, que, que tiene pelo de tal color. Entonces se da como una descripción. Es como, digamos, casi como una enciclopedia indígena. Estas oraciones. Siempre hay... Uh, versos que dan una descripción. Bueno. Uh, bueno, entonces lo que es importante es que uh, en estas oraciones siempre se dan los nombres de los seres míticos que crearon la entidad que se va a nombrar. Entonces, si se nombra el... La, el fin de la noche pues entonces se tiene que nombrar el ancestro que dio el origen del fin de la de la noche de la de la tarde si se va a nombrar el principio de la noche pues se tiene que nombrar también el ancestro bueno uh, bueno uh, eso ya expliqué el resto bueno uh, Ah, sí, también. Entonces sigue, esto es lo que sigue. Entonces vimos que se nombró la noche a las seis, que uh, pertenecía a Tapurina. Bueno, después el noche de la noche de las 8, pues ahí se va a nombrar los que Kena, porque uh, son ellos que, uh, que uh, digamos que uh, manejaron esta noche, entonces se tiene que nombrar también pero digamos el resto cambió únicamente el nombre de, de, la, digamos, de, la, de la divinidad, sino el resto es igual, el resto es igual, cambió únicamente el nombre del ancestro. Lo que es interesante es esta palabra, esta frase final, En este polvo tú bajas bien. Entonces ahí se, se ve cómo se mane cómo se utiliza la noche para manejar el espectro. Es decir, el, el espectro uh, se, se, se le va a hacer bajar en el en el polvo que se conceptualiza como la oscuridad. El, uh, entonces ahí se ve uh, la teoría indígena de la materialidad de la noche. Y entonces esta oscuridad se puede, se, se, se, se encuentra, en cual, se puede encontrar en un hueco en cualquier parte. Que se ve como un, una parte, de, digamos, uh, oscuridad es como un pedacito de noche. Uh, neutralización del veneno de serpiente. Bueno, ahí se va... A, a utilizar una parte buena uh, que, que, que hay uh, por la noche. Es decir, de noche hay uh, uh, digamos, agua que, de, uh, que, que uh, gotas, no sé, ¿cómo se llama eso? Ah, sí, bueno. Eso lo van a utilizar. Para enfriar, para enfriar el veneno, para que no uh, sea tan fuerte. Enfriando el veneno, entonces uh, va a disminuir el dolor. Otro, otro, uh, otro tipo de, de oración, uh, protección del alma. Bueno, a partir, eh, a partir del hueco de hamerú bajo eh, la luz del, del sol, yo protejo tu alma. Bueno, eso eh, los, los yukuna cuando construyen, un, construyen una maloca, tienen que hacer unos huecos grandes para hacer la fundación de la maloca. Y uh, allí col colocan los pilares, pilares que van a sostener, sostener la maloca. Y entonces estos huecos, uh, se, uh, digamos el, los conce el concepto de, esto, de estos huecos se, se, se, se va a nombrar cuando se, se hace una protección del alma, porque allí se, van a, se va a esconder el, el alma de un enfermo, para que nadie los pueda encontrar, para que los espíritus de, del monte no puedan encontrar el alma del enfermo. Eh, cuando el sol baja, si el alma del paciente muere, voy a sentirlo. Uh, bueno, también en la maloca, uh, la maloca es también un reloj solar. Uh, no, sé, no sé, aquí no yo había hecho un, un pequeño dibujo uh, uh, de la maloca. Uh, únicamente para recordar un poco. Uh, uh, bueno allí hay una ventana bueno uh, uh, uh, un poco difícil <ríe> tipo, ¿eh? pero bueno la maloca es, es, uh, es un poco así bueno y entonces allí hay una ventana bueno, y el sol cuando está cuando está ahí digamos a las 3 de la tarde uh, va a entrar, va a entrar lo, van a entrar los rayos de, del sol y van a pegar esta, esta, esta zona pasando por la ventana entonces se sabe que es tal hora cuando está ahí el sol no, no entra. Uh, entonces se sabe que está mediodía, que, que es mediodía porque está al cenit. Entonces, ¿y eso por qué? Porque la Maroca está uh, orientada siempre al, al mismo uh, de la misma manera, es decir, uh, allí está el, el este y por allí el oeste. El occidente siempre se construye orientando uh, frente al este uh, y, el, y entonces se sabe, uh, se, entonces sirve de reloj solar. Entonces allí, uh, entonces el, el chamán va a nombrar los pilares, los pilares, hay cuatro cuatro pilares, y entonces cuando entonces se va a nombrar este pilar para decir que es tal hora, tal hora del día. Y cuando nombra este pilar, si, si entonces para decir tal hora, si siente una, una, una, una sensación nerviosa que le, que le baja ah, hasta el centro, Uh, de, de, del pie ahí, ahí va a sentir que, que el paciente va a morir, uh, entonces uh, ya vimos cómo se, se nombra la noche, de día es nombrando las partes de la maloca, donde pega el sol, para, ¿no? para uh, nombrar cada hora del día. Y de noche también va a nombrar cada hora. Cuando nombra cada hora de, de noche, también va a estar pendiente para, de, de sus sensaciones. Y, y así puede anticipar si va a morir el viejo y a qué hora va a morir. Así dicen los grupos. Los bueno. Pero eso es muy complicado, eso no, no puedo entrar en más. Uh, bueno. Oración de la, de la tierra. Otra vez uh, se, se va a nombrar uh, momentos de la noche. Uh, bueno. Allí en est, est, esta, esta zona... Uh, eso es para decir que toda esta parte es únicamente para nombrar el agua de, de la noche y el agua de la noche se, sirve, yo pongo este signo plus porque uh, va a servir de forma buena uh, para, uh, para el paciente, para enfriar el veneno, eso le va a servir para poder rescatar a este paciente que no, que no muera con el veneno. Entonces, el agua de la noche que se va a nombrar es algo positivo. Uh, bueno. A veces es negativo. Allí, uh, cuando se hace la oración de la tierra, se nombra la noche uh, a veces porque es, es mala, pero se tiene que nombrar para protegerse de ella, de esta noche. Entonces, uh, porque la noche uh, trae, uh, Kant, uh, como, como se vio, uh, trae muchos peligros, entonces hay que nombrar a esta noche para, que, para digamos, uh, neutralizarla. Para que, digamos, uh, ahí se dice, entonces se nombra la noche y se dice, por el poder de mi palabra, tú uh, llamas a tu espíritu. Uh, que tu, uh, no va a dejar tu espíritu a, a molestar por aquí uh, ya, llame tu espíritu y, uh, para, re, uh, que regrese a su, para que regrese a su casa así se, se entonces uh, hay una frase que es hacer llamar al espíritu de la, de la noche y el espíritu es visto como algo malo Uh, bueno. Allí, allí se va a nombrar la Maloca, porque uh, porque eso eso también eso pasa en la Maloca y eso se repite mucho, uh, pero no puedo no puede, uh, colocar toda la parte únicamente de sobre la Maloca porque es muy largo, uh, hay mucha repetición, pero antes se, se había uh, todo un, un largo pedazo uh, únicamente uh, para describir la maloca entonces lo que se trató de hacer aquí es forzar las divinidades de la noche a hacer regresar su espíritu bueno, uh, conclusión después vamos a, a mostrar si tenemos tiempo un, un video Minutos. Bueno. Uh, ¿Intereses de la metodología? Bueno. Uh, Hay una elaboración de un corpus sobre las palabras específicamente especificam nocturnas, el mito de origen y las, y las oraciones. Bueno. Eso permite hacer una descripción precisa y controlar las interpretaciones. También uh, permite evitar el etnocentrismo, es decir, proyectar nuestras propias interpretaciones. Uh, entonces, uh, si, acá, si uh, hay errores, uh, discutiendo con los indígenas otra vez, mostrando el corpus, se pueden mejorar las explicaciones. Uh, por ejemplo, uh, uh, ahora que ahora sobre, cuando yo, yo uh, veo este... Uh, el, el paradoje uh, de, de, de la noche antes de la aparición de la noche ahora puedo, puedo otra vez hablar de eso con los indígenas ¿no? y gracias también a las preguntas de los demás antropólogos uh, también permite subrayar uh, las concepciones y teorías indígenas particulares ahí vemos uh, Uh, que, que para estos indígenas se ve uh, la, noche, la noche como algo uh, material, pero así ah, también hay otro, otra cosa. Bueno, a veces se conceptualiza la noche como algo que tapa. Uh, por ejemplo, ahí, ahí uh, se nombra la noche el anochecer de, de, de Tapurinami culo de Tapurinami es decir que Tapurinami se sentó sobre, sobre el mundo y por eso el mundo ya no ve nada lo tapó enteramente uh, también en, en la mitología en otras partes uh, se ve también uh, que uh, la concepción de la noche como, uh, como algo que, que, que, que tapa, es decir puede ser el monte, es decir como son gente que vive uh, adentro del monte, uh, entonces tienen esta concepción que los árboles muy altos pues uh, tapan el, el mundo, uh, tap, uh, tap, digamos tapan la, la, la luz. Y uh, entonces hay un uh, momento, uh, uh, en este mito, cuando uh, aparece uh, el día, el día otra vez, ellos explican que el, el, el, el jaguar uh, llegó a ayud para ayudar a los caripulakenas y hizo como un corte en el cielo, como, como tumbar árboles en el monte, y eso permitió de, de uh, abrir otra vez el mundo. Entonces, eso también es una otra concepción de la noche, como algo material que, que tapa uh, el mundo. Uh, pero siempre algo material. Entonces, para uh, hacer aparecer la, la, la luz otra vez, hay que cortar ahí, como, uh, como cortar uh, pedazos de monte como tumbar árboles. Bueno, entonces uh, uh, sí, permite entender uh, un poco más las teorías indígenas uh, particulares. Bueno, por otra parte esta per metodología permite señalar las condiciones específicas de la noche según los yukuna, es decir sus regularidades, sus reglas sociales y leyes chamánicas de la noche. Um, es decir, cuando uno uh, estudia uh, las oraciones, uh, uno pues uh, uno uh, puede entender, por ejemplo, que, que la, la palabra, según esto tiene efectos, y u, utilizando... Uh, el habla, uh, únicamente uh, describiendo uh, lo que uno quiere hacer con su propio habla, es decir, uh, teniendo actos performativos, uno puede uh, tener efect los efectos que uno quiere. Pero hay que uh, reunir las condiciones uh, rituales específicas, entonces hay que hacer las uh, invocaciones, es decir, nombrar a las divinidades uh, o los ancestros de cada entidad necesaria. Cuando se, se, se nombró todas uh, estas entidades, uh, los, ancestros, estos, uh, digamos los ancestros y divinidades al origen de cada entidad, cuando se nombró bien uh, y haciendo las descripciones también, allí se puede tener los efectos que uno quiere ellos esas son leyes chamánicas que, uh, uh, que los que los indígenas utilizan entonces hay que estudiando eso uno uh, puede uh, uh, uh, sac, digamos sacar estas leyes bueno uh preguntas sobre eso vamos a ver un poco en situación que cómo es eso ah, Antes voy a explicar un poco uh, qué sucedió ahí, uh, en la situación que yo filmé. Uh, bueno, también uh, es, un, es complejo, uh, con estos indígenas siempre hay cosas complejas en, uh, digamos, en, situación, en situaciones reales, uh, es decir, ellos al mismo tiempo, uh, era un, una, una pequeña familia donde, donde yo estaba, y había un viejo que estaba uh, curando a su hijo uh, porque él uh, uh, había regresado de, de Leticia, digamos, de una grande ciudad y allá hubo uh, problemas con, uh, con otras personas, hubo conflictos entonces, uh, uh, que, entonces había personas que querían matar a este, a este joven. entonces para que, para que estos enemigos lo, lo olviden. Entonces el viejo estaba, estaba haciendo una curación. Y al mismo tiempo, el hijo, que es curandero también, que, uh, tenía que curar a su papá, porque el papá estaba enfermo, tenía uh, y uh, Iba a vomitar todas las noches uh, porque uh, había comido... Uh, pescado uh, malo uh, y entonces estaba muy enfermo bueno, entonces hacían curaciones uh, uno para el otro al mismo tiempo bueno, y también el viejo iba a seguir con otra curación para que el joven pueda enseñar uh, un canto uh, a, a su, a su, a su um, al esposo de, de, de su hermana, ¿sí? es decir, um, al cuñado. Bueno, pero para es, hacer eso, el viejo tenía que hacer una curación para que lo pueda hacer. Entonces hay tres curaciones allí y al mismo tiempo se ve uh, también el, el, el mismo uh, hijo que enseña el canto al cuñado. Y, y, al fin, y, de, y bueno, eso pasa de noche, y como a las 3 de la, de la mañana, uh, cuando o sea, el, el hijo acabó la curación, él va a contar a, a su papá cómo pasó la curación. Bueno, entonces, explican las curaciones, uh, cantan, y, uh, así, y hay palabras ceremoniales también, es decir, cuando uno va a hacer una explicación de una curación, tiene que hablar ritualmente. Es como un saludo. Entonces, hay todo eso en siete minutos. Y estaban emborrachándose. porque para hacer, digamos, para cantar el canto de... de del alcohol de, de piña, pues claro hay que tomar. Bueno. bueno. entonces vamos ahí. Entonces al principio es un poco oscuro. ¿Vale, no nada. ¿Vale, vale, no nada nada. ¿Vale, no padahal mana saya nak, saya mesti nak jadi, jadi. Jangan bukan apa-apa yang terlalu mahal, jangan mahal macam ni, kan? Jangan mahal macam ni. Hm, jauh ke barangnya, hm, nak jadi banyak jenis, hm, sejauh mana mesti nak, hm, nak jauh ke mana? Hm, nak pergi, nak pergi, nak nak no, no, no, no, no. Es como cuatro para tomar el viejo no Sigaba su oración y eh, también lo dejaba para enseñar el canto también. no नगन y न तगा no पही मय के होले para छुपि मय भयो no son palabras, pero no hay nada. Aga, no, no, la no, no, a no, no, no, no, no, no, a no, no, no, no, no, no, no, no, no, la, no, no, Manuel, un caja, un caja, un caja, un caja, un caja, un caja, un caja, un caja, un caja, un Mancaja, no hay nada. No hay nada. No hay No hay nada. No No No tanto yo no puedo ir a casa, no puedo a casa no a no no le puedo ir, no, ir, para a que no voy Ya yo para Bueno, es un pedacito. Yo creo que es suficiente, digamos, para tener una, una idea. ¿eh? Entonces. Uh, allí, uh, uh, bueno, el, el joven uh, trató de, de recuperar todos los pedazos de, de alma uh, de, de su papá, porque los, los espíritus uh, de los animales y de los peces uh, lo, lo, a, habían atacado a él, entonces lo, lo habían llevado por todas partes. Entonces el hijo, nombrando... a uh, todos los ancestros de, de cada entidad, de cada animal entonces pudo manejar a ellos para, re, para recuperar el alma que, que, que, que, que de, del papá que habían llevado eso está explicando uh, uh, en la, uh, está explicando al papá ¿cómo bueno, supo ¿sí? ¿cómo? ¿cómo supo el papá que lo habían atacado? Ah, pues, él, él lo sabe porque cuando, nombrando a, to, a, todas, a todas las entidades, cuando allí está el alma, pues lo siente en su cuerpo, lo siente. Es decir, es por, es por el cuerpo de, de, de él mismo que, que, que tiene sensación si, si, si sí o no, han